Voy a hablar de esa maldita dimensión o extraña dimensión que hay entre el querer y el hacer, muchas veces queremos hacer algo y decimos, lo voy a hacer mañana o lo voy a hacer luego o en algún día lo voy a hacer y finalmente ese momento no llega nunca y parece que este tiempo que hay entre estos dos conceptos puede ser interminable y nos atrapa y simplemente no deja que esas ideas que de algún lugar vienen no lleguen a, a un buen puerto, no nazcan cuando tú logras hacer algo que realmente se te ocurrió en algún momento y, y lo llevas ahí es como, es como, no sé, darle vida a algo y crece ahí como un monstruo o una criatura bacán, no sé, y a veces toma, esto toma, vuelo, toma sentido y, y crece y mucha gente lo reconoce Entonces, ¿qué hubiese pasado o si a muchas personas importantes de nuestra historia simplemente el tiempo que, que pasaba entre querer y hacer les ganaba y les dominaba. Muchas cosas simplemente no hubiesen existido y por eso quería hablar de esto porque a mí también me pasa, creo que a todos nos pasa les pasa a artistas, a trabajadores de una oficina, eh, a todo el mundo y qué mejor que tratar de contar nuestras propias experiencias y tratar de que esto cambie por algo pasar. Creo que es natural, es humano pero um, cuando luchamos con eso los resultados son geniales. Cuando tengo una idea, cuando se me ocurre algo si es que no puedo hacerlo en el mismo momento, como este video, que andaba, de hecho no estoy en mi casa, y andaba con la cámara, y se me ocurrió hablar de esto, y, y lo podía hacer y lo hice. Es como un ticket dentro de las cosas que se le ocurren. Pero qué pasa cuando no podemos concretar eso porque nos falta algo, como una cámara simplemente hay que rayar, buscar algún papel y lápiz que siempre va a haber algo cerca y raya, escribe, eh, dibuja o pegar notas adhesivas para recordar, muchas veces yo tengo mi escritorio lleno de, de notas como de cosas que en algún momento se me ocurren y que simplemente después decido y digo no, esto es una muy mala idea pero finalmente quedan ahí, albergadas y como con una oportunidad de, de salir a la luz. Funciona, funciona. Así que no sé cuáles serán sus métodos para atrapar esas ideas que de repente aparecen, que generalmente vienen cuando uno está haciendo otra cosa, o conduciendo, o caminando, o no sé, andando en bicicleta. Y a veces es el mejor momento para ese tipo de ideas. Y obviamente que ya existe y seguro alguien ya tiene una teoría de por qué pasa esto los humanos. Así que nunca sé cómo terminan los videos. Es incómodo, porque ya decir como denle like a mi video, suscríbanse, eh, es extraño así que ahora no voy a hacer nada, los voy a mirar ¿sí? voy a quedar acá mirándolos voy a poner alternativas aquí abajo y así hacen lo que quieren y no sé, total, voy a hacer algo para terminar el video voy a apretar este botón y se va a oscurecer puedo hacer esto Bendita tecnología. <ríe> ¡Chao!